La virtualidad, la novedad, la actualización de lo que es el, eh, la tormenta Isaac. Bueno, hasta ahora la novedad que tenemos que solamente vienen aguaceros, por lo menos para la provincia para la provincia de Hermanas Mirabal. Tenemos un equipo de personas que está totalmente listo para enfrentar lo que llegue. La defensa civil, la Cruz Roja y los bomberos, la policía también nos está dando un apoyo tremendo para dar el mejor de los servicios dentro de lo necesario. Se habla de un aumento de los vientos, podría golpearnos aparte de la lluvia, vemos ya que ya inició la, la lluvia, podría golpearnos la ráfaga de viento y afectar algún tipo de vivienda o árboles. En realidad no tengo, yo no tengo esa información, es más concreto la, las informaciones de meteorología y el COE, eh, pero sí, estamos aquí presto para lo que venga. Muy bien, ¿cuentan ustedes con los equipos? ¿Han recibido la, la, la, el respaldo de la alcaldía? y hasta ahora el reparto de la alcaldía ha sido completo con nosotros desde que yo llegué aquí. Hoy precisamente pasaron por aquí en busca de los materiales que nos falten ya prioritarios. Incluso ya hasta carne trajeron para la comida y eso. Ahora veo que viene llegando la ambulancia de la Fundación Tenare, Tenarenses en el exterior, que también va a estar a la disposición. Y creo que con este equipo vamos a estar listos para resolver lo que venga. Le hablaron de anoche de una evacuación. ¿Qué, qué, ¿Cuántas personas evacuaron y dónde fueron trasladadas? No, eso es una familia que vive en okay. la zona del río Arroyo Caña. Es un poco difícil porque ella, cuando para ella cruzar a donde haya otra vivienda, tiene que ser por el mismo cañón del río. Ella se, se sentía insegura y desde anoche ella preme, ella se preparó para que hoy no le cogiera la tormenta con todo lo inmueble anoche sí, sí. le ayudamos en la evacuación. Muy bien. Bueno, pues le agradezco. Siempre.